Y es que, que sigue la guerra entre los foques y Roche y RD, Continu continúa la agria y agresiva guerra entre, dime si directa, de Roche y RD, y el influencer, comunicador y promotor artístico a los foques, Santiago Matías. En el mundo urbano entre el productor, ya antes dicho, a los foques. Y Rochi RD. Matías, en un desahogo que realizó a través de un comentario en sus redes sociales, dijo que Roche RD está pegado gracias al Alfa. Y es que sus producciones no son suyas, sino de la, de, de la Sony. Lo calificó como un condón del género. ¿Cómo? Más tarde, Rochi RD le respondió y le dijo que está contradiciendo y que si la Sony está con él, es porque su trabajo vale la pena. Pongamos un ching ahí de el amigo de Genesis, como dice Néstor. Sí. <risa> Hizo así, levantó la mano. voy a decir algo sobre Rochi RD chacho con mucho talento tiene muchos seguidores tiene atención Team tiene que soltar primero al alfa en banda dormir tranquilo porque tú tienes tu éxito Rochi RD es uno de los artistas más exitosos aquí ¿Verdad? Cuando te viste envuelto en un accidente, querías apoyo de todo el mundo. Te apoyaron. Hasta los enemigos tuyos. Tiene que ser, trabajar para ser más internacional. Limpiarte un poco. Limpiarte un poco, Rochi RD. Un manejo tranquilo. Suelta a Santiago Matías que te ha ayudado bastante también, a pesar de que usted se quille. Yo me he quillado con personas que tengo que quedarme callado porque me han ayudado, entiende Y al otro día me levanto como no ha pasado nada. Entonces, eso le pasa a este muchacho. Para usted usar vicio, no tiene que publicarlo tanto porque hay gente artista que usa su vicio, usted nunca lo ha visto con un cigarrillo. entiende Entonces, no tiene que darle cabida a eso. Usted tiene que ver, ya usted está con la Sony, ya usted tiene que Ponerse como un empresario, usted tiene una empresa. Usted tiene gente que comen por usted, el Corita, el DJ. Pero no, ya, ya el barrio ya te hizo. Tú saliste del guero, como dicen, del barrio. Ya usted tiene es que va. dar otro paso, limpiarse. el bajo mundo ya. No es, no es que usted no vaya al barrio. Es que usted tiene que limpiarse como empresa. ¿Entiende? Entonces, un, Roche es de una empresa, porque de él come mucha gente. Ya tiene que soltar eso y lo guay, lo guau, guau, ya. Usted es un artista, tiene que ser internacional. Mire, el Alfa, el Alfa no ha dejado de ir a su barrio. Él viene los domingos. ¿Sí? Su barrio y hace, y hace su kililín okay. y su cosa. Su, con, todo, y su que carro que caro y todo. Bueno, el, el, el, ahora que vino, ahora. Que claro. Entiende, entonces eso le ha dado resultados. Te ha ayudado, King y lo ha ayudado mucho también y de que no, no le hablan ni nada son gente que hay que agradecerle ya que usted consiguió el éxito porque aquí con una sola canción usted consigue el éxito después de ahí ya son cosas que usted las hace de añadidura y se van a pegar solas, entonces un consejo para Roche RD, que es muy bueno y no estoy diciendo que ahí no sirve Spotify tiene unos números increíbles, ya, yeah, Ponte Internacional We, habla con alguien y dura cinco meses para allá, Miami, New York y todo eso ¿Tú entiendes? Entonces ya hay que darle banda a eso. Por favor, que darle banda a los folk, que darle banda a, a, a, a la Alfa. ¿Eh? Señor, llegamos al final del programa, Villalona. Llegamos al final del programa y esto es hasta mañana. Villalona. No. Muchas gracias.